sino por el brillo de uno de los misterios más enigmáticos que existen en el mundo. Las Esferas Pétreas de Costa Rica. Bienvenidos a esta serie dedicada a mis hermanos ticos y para asombro de los habitantes del mundo. Mientras recorría la carretera rumbo al aeropuerto, recordaba aquel programa de 1990 de Jiménez del Oso. Un español que llevó hasta nuestros hogares los misterios del mundo y que precisamente su documental sobre las esferas de Costa Rica me habían cautivado. Muy bien, dejamos aquí las esferas de Costa Rica y con ellas dejamos un misterio más pendiente de explicación. El enigma era tal que me hizo soñar cuando niño con algún día explorar esas selvas y descubrir el misterio de aquellas piedras. Quería seguir los pasos de aquel investigador de misterios. Llegué en la penumbra de la noche a Costa Rica. Sin saber lo que me esperaba, pero ansioso por la aventura. Antes de ir a Costa Rica, había buscado a los mejores youtubers de aquel país para que me ayudaran en mi travesía. Y por fortuna, me contestó el mejor. Pablo González, quien su canal realiza videos sobre tops, misterios y curiosidades muy ad hoc a mi contenido.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 y comenzó a deforestar la zona del delta del río Dikis para la plantación de banano. Sin embargo, como si fuera una maldición, las máquinas se toparon con obstáculos que les impedían seguir. Aquellos obstáculos eran cientos de piedras redondas que se encontraban ocultas en la tierra bajo la selva. Y nadie hasta entonces se había dado cuenta de la existencia de esas enormes esferas.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 Y ante mi incredulidad le pregunté al oficial que resguardaba el museo si aquella era original. Está impresionante. Quedas veras, hay unas que como al tamaño de nosotros. Sí. No, no, no. Cuesta mover. Las hay que no han sido sacadas también porque están como una estatua así, digamos. que se ve la parte redonda, pero estaban que estaban. Sí, estaban más profunda.